Se encuentra bajo disposición de la justicia Jimmy Camacho Rodríguez, de 34 años de edad, residente en el sector San Martín de esta ciudad, quien está acusado de ser el autor intelectual de un homicidio y además intentar perpetrar dos más. La relacionista del Comando Noreste, Xiomara Arias, ofrece los detalles. Donde se le acusa de haber intentado cegarle la vida a su ex esposa, la señora Yandery Alvarado, a quien agredió físicamente, siendo señalado por ser la persona a quien le pagó una cantidad de dinero al hechizo José Martínez García, alias Joselito, para matar a María Altagracia Batista Liberato. Jimmy Camacho también era buscado por ser el autor intelectual de intentar matar en fecha 30 del mes 9 del año 2012 a una mujer. En la rotonda del de Los Rieles aquí en San Francisco. El imputado al ser cuestionado sobre los hechos dice no ser responsable. <risa> yo no tengo nada que decir, viejo, está todo. No. Y esos asesinatos, disto? ¿Cuál es, asesinato? puta que lo mató? No animos, pues yo no sé de, un... de eso. Yo no sé de eso, ya le dije. Yo soy inocente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.